La labor que desempeña Cruz Roja en todo el mundo es conocida, pero queremos trasladarles a la Asamblea Local de Cruz Roja en Molina de Aragón, que está trabajando en la campaña de ayuda alimentaria para las personas menos favorecidas. Todos los años, desde Cruz Roja, en coordinación con los servicios sociales de zona, la zona de Molina, Checa, Maranchón incluso hay algunas de la zona de Trillo eh, nos derivan a las familias más desfavorecidas de la comarca para que reciban tres lotes de alimentos a lo largo del año. Ahora acabamos de empezar la primera fase que tiene lugar en el mes de julio después será la segunda fase en el mes de octubre más o menos y la tercera fase siempre se pasa a eh, los meses de enero-febrero del año siguiente. ¿vale? Consta de diferentes productos alimentarios básicos, una cesta básica de productos no perecereros que entregamos en tres ocasiones. Para ser usuario del proyecto, para ser una persona beneficiaria, lo que tienen que hacer es acudir a los servicios sociales y de acreditar su situación para entrar en el banco de alimentos. Entre fase y fase hay unos periodos en los que se puede ampliar las personas o reducir en función de su situación, cambia o sigue estando. Pues una vez que reseccionamos los alimentos, somos la entidad encargada de repartirlos. Entonces, allí tenemos un listado que efectuamos en coordinación, como he dicho, con los servicios sociales y llamamos a las personas que están en ese listado. Esas personas vienen a recoger los alimentos y se llevan su lote. ¿Cómo se distribuyen los alimentos? Pues los, se distribuyen haciendo lotes y igualitarios. O sea, en función del número de personas, pues te tocará más o menos en función de los miembros. Ahora mismo en la comarca estamos en torno a un centenar de personas que están recibiendo la ayuda de la alimentación. Serán en torno a 40 familias ahora mismo pero esto es fluctuante y entonces a lo mejor de cara al verano mejora la situación porque siempre hay más trabajo en la comarca y a lo mejor en octubre bajan poquito las familias y siempre en los meses de invierno siempre tendemos a subir porque sabemos que el trabajo en la zona suele ser muy temporal. Los porcentajes eh, en base a que la gente piensa que atendemos principalmente a, a personas inmigrantes no es así, o sea, independientemente, es que son, como he dicho, muy fluctuantes. Atendemos un porcentaje amplio de españoles nacidos aquí, aprendemos un, un amplio porcentaje también de personas de comunitarios, como pueden ser búlgaros, rumanos, de otros países europeos, y atendemos también a personas de origen africano. ¿vale? O sea, en la Asamblea de Molina atendemos sobre todo eh, las necesidades de las personas de la comarca, que viven aquí, y trabajamos por el bien de estas personas. Con las personas mayores trabajamos mucho que tengan un envejecimiento saludable. Con las personas cuidadoras que tengan una calidad de vida y una calidad de cuidados. Con las personas vulnerables el objetivo principal es que no tengan que pasar necesidad. También me gustaría recalcar que el proyecto, todos los proyectos que os he mencionado eh, son gracias a cabo de los voluntarios, o sea, hay personas que voluntariamente destinan su tiempo para trabajar en beneficio de aquellas personas que lo necesiten, independientemente del colectivo al que pertenezcan. Y sí que es verdad que desde la Asamblea Local de Molina siempre aprovechamos la ocasión para incentivar a la población que vive aquí durante todo el año que se haga voluntario de Cruz Roja.